La mañana de este domingo 19 de julio, la Corporación de Concheros de Misquehuala dio continuación a la Santa Obligación, acudiendo desde muy temprano a la Casa de los Padrinos para entonar las mañanitas a la Santa Cruz, llevar a cabo su danza y partir a la Capilla de la Preciosa Sangre en la Colonia Veracruz, donde de nueva cuenta ofrendarán su danza y alabanzas al Santo Patrono y el Madero Santo. La corporación acompañada de la santa cruz arriba al templo donde reposará por unas horas para continuar con la danza y al caer el mediodía apresurar el paso hasta la cima del cerro de la comunidad donde se colocará esta reliquia que cuida de su pueblo dentro de la capilla de la preciosa sangre de cristo artesanos de la colonia veracruz y servidores del santo patrono Llevaron a cabo la elaboración del tapete de acerrín como ofrenda para los festejos de este lunes 20 de julio, donde después de 10 horas de arduo trabajo, los resultados fueron amor, devoción y fe a Jesús. Días atrás se realizó el pintado de acerrín y Cerofino, así como el trazo y recorte de los moldes, donde se plasman dibujos alusivos a la fiesta del santo al que se venera. Dentro de los colores utilizados, destaca uno en especial, el color verde, que dentro de su significado esperanza, el pueblo confía en que con la intercesión de la preciosa sangre de Cristo termine la pandemia por el COVID-19 que ha afectado a todo el mundo. Se plasmaron una corona de espinas, un corazón con corona de espinas que ambos representan a la preciosa sangre de Cristo dos pavos reales que representan el bordado de Tenangos, patrimonio cultural del estado de Hidalgo y el municipio de Tenango de Doria, un jarrón con tulipanes y una rosa como ofrenda al señor de la preciosa sangre de Cristo. Los reguiletes de los costados representan el trabajo de los artesanos de la pirotecnia, pues son la figura principal que adorna el centro o los costados de los castillos que son tradicionales en la región. A pesar de que este año no se realizó la tradicional feria, las ofrendas en honor al Santo Patrono fueron hechas con mucho amor y fe porque la fiesta está presente en cada uno de los corazones de los pobladores de la colonia Veracruz. Finalmente, en la cima del cerro, los jefes de la danza de concheros, María Isabel Cruz y Carlos Oceguera, fueron los encargados de realizar el rito a la fecundidad de la Madre Tierra. Además, se pidió permiso a los cuatro elementos para poder levantar a la Santa Cruz. No está la sangre, la sangre, Esta padre está toma. No tengo a este santo cerro que nos dé licencia de dejar aquí nuestro madero para que el año entrante podamos bajarlo de nuevo vamos a pedirle a Dios que este santo madero quede aquí hasta que vengamos una vez más a, a recogerlo, a cumplir la santa obligación este madero desde aquí nos va a cuidar y va a ser intercesor por todos nosotros vamos a pedirle a Dios que la cruz, que esté en este santo lugar, pare las tempestades, las granizadas, que la Santa Cruz escuche a las oraciones de los enfermos, de los necesitados. La Santa Cruz, así como está acostadita, representa los cuatro puntos cardinales, las cuatro esquinas de la tierra, representa el oriente, poniente, sur y norte. Y ahorita que la levantemos, Va a representar la unificación de la tierra con el cielo, los hombres que estamos en la tierra y Dios que está en el cielo. Porque ya levantada va a apuntar hacia el cielo y va a estar junto a nosotros desde donde la veamos, desde nuestros hogares. A toda la comunidad, a toda la, la colonia, cuando tengan una necesidad, miren hacia esta Santa Cruz y Dios los escuchará. Vamos a hacer ofrenda a la santa tierra, a este santo cerro, a la santa agua que gracias a Dios ya llovió, ya tenemos los campos verdes. Vamos a darle gracias y a pedirle licencia para que ella aquí sostenga esta santa cruz en este santo cerro. Y esta santa cruz que se está vistiendo, que es la primera que ha estado, pues también reciba la ofrenda de todos nosotros. Vamos a pedirle a Dios que estas santas ofrendas de la cruz, de la flor, esta santa fruta, estas reliquias, estos sendales, todo lo que hemos ofrecido a Dios, Él nos lo reciba y nos llene de su gracia y su bendición. Vamos a ofrecer esta flor que representa a la tierra que siempre está viva, por eso se llama esta plantita siempre viva. Porque aunque no llueva, esta plantita está verde. Y en el tiempo de hielo, esta plantita florea. Entonces, para nuestros abuelitos, quería decir esta flor que es sustento, que es Dios. Porque nunca se muere. Entonces, por eso la llaman siempre viva. Y nuestros abuelitos siempre la han ofrendado. ¿Para qué? Porque también representa, si ustedes la ven parecen unas huellitas, unos pies, y son los pasos de los abuelos, son los pasos de los antiguos. Por eso las vamos a ofrecer a los cuatro puntos cardinales, para que el Señor Dios tenga en cuenta los pasos de cada uno de nosotros. Que en este santo monte bendiga a Dios, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos aquellos lugares donde la enfermedad, se ha desatado, que el Señor reciba esta flor como signo de nuestra vida, como signo de nuestro agradecimiento, como signo de amor, de esperanza. Y asimismo llegue a todos en la Santa Tierra. Las flores representan nuestra verdad, nuestra vida. Representan a la ánima bendita de los que ya no están. Especialmente se haga presente nuestra comadrita María Asunción Cano. Que es la que en su corazón tuvo la voluntad de donarnos este santo madero. Que el Señor le bendiga y que le dé un lugar donde pueda reposar, donde pueda descansar. Y asimismo mismo... Bendiga esta Santa Cruz, bendiga la familia y bendiga a todos los que estamos aquí presentes. Y reciba esta ofrenda de las frutas, del agua, que representan el fruto de la vida, que representan la gracia que le damos a Dios. También el alimento para las santas ánimas que aquí habitan en este cerro, para que aquí cuiden por nosotros, para que aquí velen por nosotros. Que reciban, tomen un traguito de estas santas aguas, coman su frutita, deleiten. ...la ofrenda que les hacemos. A los santos tlaloques para que no falte la lluvia, para que no falte el buen temporal, que no falte para todos un granito de maíz. Vamos a ofrecerle a Dios un Padre nuestro, un Ave María, porque hemos pedido licencia a Dios que nos conceda esta gracia de levantar el madero.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 Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Alabemos y exaltemos a la Santísima Cruz. Entre música y flores y el corazón de Jesús. Alabemos y exaltemos a la Santísima Cruz. Entre música y flores y el corazón de Jesús. De Dios! Hacemos esta, hacemos a las de Entre en ella el, hombre, el corazón de Jesús y saldremos a la tante de Martín Entre en ella el, hombre, el corazón de Jesús Hasta cruz resplandeciente en que Cristo fue plana. La cruz está de el es que Cristo fue clavado Yo te ruego mi temencia que me di. Diga... Santa Cruz restanda en ¿sí? es tan grande tu poder que hoy en de la detenó terrible, lo Santa Cruz que a la mano! la ¡Chay flores de los corazones! Quiero que tú, este Cristo fue clamado. Yo te ruego, de si te conmigo. que nos vamos a venga, de Dios que nos vamos a el año de Dios,